Bueno, primero te saludo con enorme gusto y, y te agradezco tu tiempo, que sé que es muy valioso en estos momentos para ti, para México y para todos los enfermos. Muchas gracias, Richard. Te agradezco mucho. Esta entrevista voy a entender como eh, propiciado en las últimas entrevistas, que sea una, que no solamente hable de lo que tú eres, haces y te esfuerzas, sino también de otros temas que tienen que ver más con quién eres, con tu personalidad. Primero, por favor, ya todos te conocen porque ahora, sin quererlo, eres muy famoso. Toda la gente sabe, cuando ve tu cara, quién eres. Pero de todos modos, danos tu nombre, por favor. Con mucho gusto, David. Yo soy Ricardo Cortés Alcalá. Sí. Soy médico cirujano de formación sí. Sí. y especialista en epidemiología. Ok. Tú ocupas un puesto importante en la Secretaría de Salud. Por favor, dinos cuál es. Con mucho gusto, David. Soy titular de la Dirección General de Promoción de la Salud. Eso es. Richard, ¿hace cuánto tiempo dedicas tus esfuerzos a la salud en México? Uy. Um, pues, me gradué como médico cirujano eh, oficialmente en el año de 2002 y sin embargo uno como, como médico pues empieza sus labores desde los primeros semestres de, de, la, de la de la carrera de medicina ¿no? con, con apoyos eh, eh, digamos eh, eh, más individuales que colectivos ¿no? eh, haciendo guardias en cruz roja eh, mexicana diferentes eh, lugares a donde nos enviaba la, la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, ya, ya formalmente, ¿no? ya fuera de la, de la formación profesional, que digamos es obligatoria, el internado, el servicio social, eh, a partir del año 2002. Luego, eh, en 2006, inicié mi, mi especialización como como epidemiólogo, después de, de trabajar y de especializarme en temas de donación de, de órganos y tejidos, procuración de órganos y tejidos, principalmente me enfoqué a la, a la epidemiología y a partir del 2006 que inicié con mi especialidad en, en epidemiología, es que me he dedicado al servicio público y eh, a dar eh, más respuestas colectivas en materia de salud pública que individuales. Eso quiere decir que hace más de dos décadas tú empezaste ya con este esfuerzo que hoy mismo se consolida con lo que últimamente ha estado pasando y que tú has estado atento a atender. Entiendo también que en razón de, de tu padre, que es un médico muy famoso, tú tuviste los temas de salud todo el tiempo ahí en tu casa. Es correcto. este, Yo me acuerdo este, desde los seis años de eh, acompañar a mi padre a, a dar clases en la, en la Facultad de Medicina los sábados, eh, eh, a los, especi a los, a los uh, futuros especialistas en ese momento. ¿no? Eran residentes de, de pediatría, y a mí lo que me tocaba era escuchar y pasar las diapositivas. Cuando, cuando realmente eran diapositivas, no, no como ahorita, ¿no? Ese era el, el carrete circular, este y eran varios, y había que estar bien y que la foto estuviera al revés, al revés volteada, ¿no? o sea, totalmente en contra de, de lo que uno lo, lo ve normalmente para que se proyectara de forma correcta, las letras estuvieran este, bien afinadas. Recuerdo a mi padre que, que hacía sus, sus clases ya en una computadora, pero generaba su, su, su charla en, en, en, en la primera versión de PowerPoint y luego se esperaba a la noche. Y en la noche, con luz completamente apagada, ponía su cámara frente al monitor y le tomaba fotos a, a, las, a las diapositivas para luego transformarlas en, en, este, en este formato. Eso ya fue ya, ya un poquito más grande yo, pero antes era literalmente las fotografías de, eh, en este caso, como, como él preparaba eh, eh, futuros pediatras, pues niños enfermos, eh, eh, cortes histológicos eh, eh, de, de tejido enfermo. Y bueno, yo... Recuerdo que desde los seis años aprendí que la diarrea con moco y sangre es shigelosis. A los seis años yo sabía que, que si un niño tenía diarrea y su, sus heces tenían eh, eh, moco y sangre, shigela. ¿no? Y, y además tuve, tuve la, la, la fortuna, mi papá llevó el programa de vacunación universal a León, al estado de Guanajuato en general, a León particularmente, y mi casa siempre fue puesto de vacunación, siempre. La primera vacuna que yo apliqué, evidentemente, con, con apoyo de, de mi padre, fue eh, Sabín, poliomielitis eh, oral. Yo tenía igual, alrededor de 7, siete, 9 siete, años, y, y la, la mamá de, del pacientito o pacientita... Eh, que, que le aplicamos esa, esa vacuna tomadita, le dio la autorización a mi padre de, de que yo la aplicara con, con el apoyo. Desde entonces aprendí la técnica de cómo agarrar los cachetitos del bebé, apoyar las, eh, los dedos sobre, sobre su frente, este, tomar solo con, dos, con, con índice y pulgar la... la el, el frasquito de la vacuna para ir aplicando las gotitas, no tocar el, el, el frasco con la boca de, del niño porque entonces se contamina y hay que tirar esa vacuna. Todo eso lo aprendí gracias a él y a los 6, 7 años. Esto me refiere inmediatamente a pensar que en esa época en que eras el estorbante oficial de tu papá, no solo aprendiste, sino que te fuiste haciendo la idea con el gusto de participar en esos temas. Yo tengo el gusto de conocer a tu padre y no tengo ninguna duda que en aquel momento en el que tú atendías a la ocupación de tu papá ayudándolo, él era muy estricto con lo que, lo que hacías, porque es un tipo, es el caballero de la salud que yo conozco. Es un caballero de la salud. Y, y, literalmente, me acuerdo que una vez estaba yo hablando con él, y entonces se me quedó viendo y me dice, seguramente te refieres a esto, David. Y me dio una chingada explicación gigantesca. Yo dije, eso quise decir nada más que pues, en menos palabras, ¿no? Sí, sí, David, pero si no confundes a las personas. Wow. Ahí me quedé pensando siempre, a partir de ese momento, que tu papá es muy preciso, es muy disciplinado, y por supuesto... Él siempre trabaja sobre un tema que tenga que ver específicamente con certeza. No puede haber otra cosa que no sea la certeza para la atención de los enfermos. Eh, en razón de la especialidad a la que tú finalmente te abocaste, danos por favor una anécdota de tu especialidad como médico. Híjole, mira, te voy a dar dos. La primera es cuando decidí hacer epidemiología, a mí me dio miedo este, contarle a mi papá, porque en este país las escuelas de medicina nos preparan para ser especialistas clínicos. El pediatra, el ginecobstetra, el cirujano, este, eh, todas estas especialidades y subespecialidades, el infectólogo, la infectóloga, todo. Eh, y, y aquel que hace epidemiología es inclusive mal visto entre las personas que hacen clínica, ¿no? Eh, porque es mucho más interesante salvar una vida en quirófano que salvar millones de vidas con un buen programa de vacunación universal. Eh, o con una política pública pública de atención a enfermedades raras, por ejemplo, ¿no? Cierto. Es más interesante abrir gente sí. que, que, que definir esto. Entonces, eh, me, dio, me dio miedo, te voy a decir por qué. Yo no sabía que mi papá estudió epidemiología. Sí. Mi papá estudió epidemiología en el curso que da, eh, que da eh, eh, los CDC de Atlanta, de, de Centros de Prevención y Control de Enfermedades de, de Estados Unidos, y autodidacta, ¿no? Entonces, tenía sus libros y autodidacta, y él sabe epidemiología este, sí, no mucho hay, más sí. que yo. Entonces, cuando yo le dije, me dijo hijo, muchas felicidades, es una de las mejores decisiones que has tomado wow. yo tenía... y me quitó el miedo evidentemente ¿no? Eh, esa es una otra eh, anécdota que te puedo contar es cuando, cuando era yo eh, residente de, de epidemiología fuimos a estudiar eh, fuimos a estudiar un brote de eh, parálisis flácida en chicas de secundaria en un lugar muy alejado de la sierra de Oaxaca. Y cuando llegamos, hicimos el estudio de brote y era una, es una comunidad, no recuerdo el nombre, pero pues como muchas en nuestro país, paupérrima en donde la gente te ofrece lo poquito que tiene. Y hay que aceptarlo, porque lo hacen con todo el amor del mundo, en agradecimiento a un servicio que uno que uno da, el estudio del brote en, esta, eh, particular, en este particular caso. Y, y pues bueno, yo antes de la comida había visto una gallina correr por el patio. Y cuando comimos dejé de verla. <risa> La única gallinita que tenía la familia la prepararon para darme de comer a mí sí. y al equipo que íbamos de, de estudio del de, de brote. Eso habla, perdón que te interrumpa, eso habla mucho del espíritu esencial de los mexicanos. Exacto. De la oportunidad de acudir a regiones serranas, a regiones muy alejadas y te ofrecen todo lo que pueden y si pueden más más. Son gente Así es. Maravillosa. Los mexicanos son maravillosos. Yo, yo siempre digo que, bueno, tú, tú conoces el tema de mis hijos. México salvó la vida de mis hijos y yo le debo mucho a México. Y entonces, bueno, siempre refiero a estas personas con el mayor de los respetos como tú lo estás haciendo y además con el mayor de los cariños. Perdón que te interrumpí. Continúa. No te preocupes. No, no, no. Al contrario. Yo creo que ahí lo que, o sea, lo que sigue es eso. En realidad… Eh, lo que habla es de, de la solidaridad y bondad que tenemos los, los mexicanos, que nos sobra eso y nos faltan muchas otras cosas, pero nos sobra lo principal. Este, cariño por los demás, respeto por los demás este, y, y solidaridad. Sí. Una de las contribuciones que personas como tú le regalan a México... Es su esfuerzo bien intencionado. Y eso es muy importante. Hoy mismo, no te tengo que decir, tú trabajas en las tripas de los sistemas de salud mexicanos. Mexicano, perdón. Y hemos visto cómo esta pandemia que agarró a todos desprevenidos. A los grandes, a los chicos, a los medianos, a todos los países los agarró desprevenidos. Ha desnudado de manera dramática los sistemas de salud. Por supuesto, el mexicano no es la excepción. Y bueno, ahora mismo hemos observado con precisión, con prístina precisión, cómo el paso de los últimos 30 años le dio a la salud lo que ésta no merece, que es desatención, descuido, fragmentación, división, etcétera. Y por eso es tan importante que se siga construyendo lo mejor que se pueda a favor de este sector tan importante en las naciones. La salud es muy importante, como la seguridad, como la educación. La salud es muy importante. Yo aprecio mucho. He conocido a muchos médicos a lo largo de los últimos 25 años por el tema de mis hijos. Y te sí. puedo decir con enorme certeza que la mayor parte de ellos son gente como tú, muy bien intencionada. No, no faltaron los negritos en el arroz, que son unos desgraciados. Pero la mayor parte son muy bien intencionados. Yo entiendo como la contribución mayúscula que ustedes están aportando a México en este momento y en especial tú, esta atención a todo lo que en este momento está saltando en todas partes del país, que son eh, focos de alerta. ¿Cómo es que ustedes hacen que sea posible atender todos esos focos de alerta con la mayor de las ocupaciones en tiempo, en recursos y en, por supuesto, conocimiento de estos casos. ¿Cómo le hacen? Híjole, este la verdad es que eh, tenemos un, un personaje brillante eh, liderando el, el, el equipo el subsecretario López Gatel se autodenomina como un clínico rehabilitado. Sí. Eh, porque él es, eh, eh, vamos, es médico de formación y es especialista en medicina interna. Sí. Pero después hace su doctorado en epidemiología en Johns Hopkins y sí. eh, tiene esta visión de la metasalud, ¿no? Lo que va más allá realmente de la, de la salud. Sí. Y, que, y que tenemos que prestarle atención total eh, si lo que queremos es generar salud o seguir atendiendo enfermedades. Generar o mantener. Hay cosas que no vamos a poder controlar nunca, nunca. Sí. Las enfermedades congénitas, ¿sí? Es algo muy difícil de, de controlar. Sí. Pero si no tuviéramos que gastarnos tantos pesos como el 7% del Producto Interno Bruto en atender personas que viven con diabetes, sí. tendríamos de sobra para, para atender otros, otros problemas de salud pública. Ahorita, eh, la, la epidemia de, de, de coronavirus eh, está dándonos a conocer las debilidades del sistema de salud, pero no, no básicamente de atención, sino de los determinantes de la atención. Pocos profesionales de la salud de ellos, muchos que viven con enfermedades crónicas o que son personas adultas mayores que están, que esto teóricamente los imposibilita a estar en un hospital atendiendo personas con coronavirus para no arriesgarse ellos. Sí. Eh, pero... O sea, y eso como, como determinante del sistema de, de salud, ¿no? Sí. Eh, pocos, pocas personas profesionales de la medicina crítica. Sí. Eh, poca atención a los criterios de contratación de personal de salud. En la Dirección General de, de, de, de Promoción de la Salud tenemos una cantidad bestial de plazas administrativas, sí. que además ganan 8 mil pesos al mes, sí. que si se jubilaran, que yo, David, bajaría a 5 mil pesos al mes o a 4 mil pesos al mes, la gente no se jubila porque no le alcanza para vivir. Claro, por supuesto. ¿no? Entonces, tenemos que atender esos determinantes y al mismo tiempo la, la, la epidemia y al mismo tiempo este, quienes están buscando eh, eh, intencionadamente dañar el, la, la atención que le estamos dando a la, a la epidemia. Un ejemplo muy, muy este, básico ahorita, un periodista no diré su, su nombre, tomó una publicación de la Secretaría de Salud de, de esta dirección general del 18 de febrero, del 18 o 19 de febrero, 10 días antes de que nosotros detectáramos el primer caso confirmado, en donde decía, solo deben usar cubrebocas las personas con síntomas, y la publica como si fuera actual. Sí. sí. Eso solo habla de dos cosas. O su torpeza personal o su mala intención profesional. Sí. sí. ¿Sí? sí Cualquiera sí. de las dos es, este, es lamentable. Porque además es un comunicador teóricamente <risa> importante. Permíteme interrumpir en este tema. Ayer yo tuve oportunidad de conversar con unas personas de Europa y me preguntaban acerca de mi percepción de estos temas. Y yo les decía, a mí lo que más me preocupa es que los especialistas, en verdad especialistas de este asunto, son muy pocos en el mundo. Luego, la información que se genera en torno a esta pandemia es verdaderamente confusa. en muchas ocasiones, lo que están diciendo en Asia no lo remiten en Europa y luego lo replican en América de manera diferente y luego lo pasan a Oceanía con una connotación que es distinta, etcétera. Este caso de la pandemia revela justo lo que acabas de decir, pero aparte hay una paradoja enorme, enorme, enorme. Los verdaderos afectados por la pandemia no son aquellos a los que se, se les está eh, eh, descubriendo la incautación del virus en este momento. Los verdaderos afectados son estos que tienen enfermedades crónicas, los que padecen una enfermedad crónica. Algún día yo tenía una discusión, yo tuve una discusión con un médico diabético. Le dije, mire, usted se enfermó de diabetes, no sé si por herencia o por descuido. Cualquiera de los dos casos, debió de haber sido atendido por usted, porque eso usted un especialista médico. Un niño, como mis hijos, al primer segundo que tienen en este planeta Tierra, ya están enfermos con la enfermedad genética que traen. Esos no se descuidaron, pero usted sí se descuidó. ¿Y sabe cuánto le cuesta a usted, cabrón, al erario mexicano? Entonces ahí empezó una discusión enorme. Otra cosa que ha sucedido en estos tiempos es que <coughs> eh, veíamos al inicio de todo... Este problema gigantesco, la expresión que en el mundo se hizo una tendencia mundial, enorme, gigantesca, quédate en casa. Uh -huh. Si puedes, quédate en casa. Una de las paradojas mayúsculas de México, mi querido Richard, es que si eres enfermo con padecimientos raros, no te puedes quedar en casa porque tienes que ir a tu tratamiento al hospital donde están los mayores contagios. Uh -huh. Por eso hemos estado buscando de manera intensa que se trabaje ya en el tema de terapias en casa para muchos de los enfermos que hoy mismo México tiene. Eso ya se hace en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, en países tan chiquitos, y con todo respeto lo digo, como Costa Rica, tienen terapia en casa. Guatemala uh -huh. tiene algunas terapias en casa, por Dios santo. Nosotros no las tenemos. Pero aquí nos enfrentamos siempre a lo que como México tú conoces como mexicano tú conoces. Los señores diputados con quienes yo he tenido diferencias importantes durante toda mi vida, este, parecen duques, marqueses, condes, condesas, este, emperatrices, te dan la cita para hablar de un tema que tendría que ser su obligación inmediatamente. Hace unos días, Ricardo, hablé con un amigo de Dinamarca eh, y le recordé una conversación que tuvimos hace dos años. Hace dos años me habló y me dijo david ya nació mi nieta ya felicidades todo bien dice bueno tiene gorché tiene la enfermedad de Gaucher. hoy lo lamento pues sí sabíamos que podía suceder porque tenemos la derivación as que nace y esto el otro pero este pero ya le están dando su tratamiento al tercer día de nacida en verdad te da eh, eh, envidia de la buena o de la mala, te da envidia, porque dices, ¿cómo no puede pasar eso en México? Y esta vez que charlamos, le dije, ¿cómo le haces tú para tener interlocución con el legislativo de tu, de tu país, con los, con los representantes, con, con la gente que como diputados o senadores en México, no sé qué figura tengan por allá, pero ¿cómo le haces para esos representantes ciudadanos eh, que trabajen contigo? Y yo le sé ¿cómo le hago de qué, David? Pues sí, ¿cómo te pones de acuerdo para las...? No, no, no, no nos tenemos que poner de acuerdo, David. Cada quien hace su trabajo y ellos saben lo que tienen que hacer. Y en el tema de salud, ellos saben lo que tienen que hacer. No tenemos que ir a hacer juntas ni nada de eso. Oh, me quedé impresionado. Así eso, es. Es un tema que, que, que te desborda. Lo que estás diciendo es una radiografía de la sociedad mexicana, de la situación en salud, de los complejos componentes de este universo de acciones. Y reacciones de, de los mexicanos y, y cómo tratamos estos temas. Evidentemente, en una charla previa que tú y yo tuvimos, quien, quien no se cuida porque toma 200 litros de, de Coca-Cola al, al año o 300 litros y, y aparte tiene una desordenada conducta en cuanto a su alimentación, pues evidentemente va a tener problemas. Nosotros somos un país, somos el elegible por el universo para que el COVID nos pegue más fuerte que a nadie porque evidentemente ni nos cuidamos ni atendemos ni nada. Y luego hay algunos eh, agoreros del desastre que no solo contaminan las expresiones que desde los especialistas llegan, haciendo un esfuerzo enorme, enorme, enorme, porque no, no tengo ninguna duda que están haciendo un esfuerzo enorme. Evidentemente esta es una condición muy especial, muy difícil, muy problemática, sobre todo pensando en que el pueblo mexicano no está acostumbrado ni a seguir directrices le vale madre, o sea, etcétera, etcétera. Y si a eso agregas la alimentación, la poca atención que tenemos al cuidado de estar atentos a nuestros eh, eh, desórdenes médicos, ir de vez en cuando a, a consulta, etcétera, etcétera, etcétera, todo eso complica todo lo demás. Por eso, por eso podemos entender que México, mira, ayer lo decía yo en un, en, en un, en un podcast, este, lamento mucho, Lamento mucho pensar algo que muy probablemente va a suceder. Nosotros vamos a estar peleando el liderato de muertes dentro de algunos meses. porque no, no porque no se le dé atención al tema, sino porque estamos desbordados con algunos elementos que tienen que ver de manera importantísima en el asunto. Entonces, bueno, sé que ustedes están haciendo un trabajo que es muy esforzado. Y sé que lo están haciendo con la mejor intención, eh, mi esposa tiene una expresión para Hugo lópez Gatel. Dice, es un hombre que se ve que es bueno. Le dije, sí, a mí me lo parece. Es un hombre que se ve que es honesto. Sí, a mí me lo parece. Mira, hay cosas que no se pueden esconder, Richard. No se, no se puede esconder la pendejez. No se puede esconder la, la, la gente buena. Tampoco se puede esconder la riqueza ni la pobreza. Eso no se puede esconder. Y en el caso de ustedes, yo, por ejemplo, pensando en ti, Pensando en las raíces que te regaló tu padre, pensando en el elemento fundamental que tiene que ver con esta experiencia familiar consolidada a partir de los años, sé que estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Y eso me queda absolutamente claro. Esta entrevista, charla, es para mí muy importante porque hay algunos colegas tuyos de otras partes de, del planeta Tierra que han dado su opinión, pero la que más me importa es la de ustedes. Porque yo vivo en este país al que amo con todo mi corazón. Richard, entendiendo lo que acabamos de comentar, eh, hay tareas pendientes en este momento que evidentemente eh, ustedes tienen en su radar. ¿Cuál dirías tú que es en este momento una tarea pendiente impostergable debido a la condición que estamos padeciendo? Hacerle caso a las lecciones aprendidas, David. Sí. sí. Se aprendieron muchas cosas en la pandemia de influenza. Sí. No se aplicaron. No hubo una, un seguimiento de la reserva estratégica. Se dejó entrar a la industria de la comida chatarra hasta las oficinas centrales de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS. Okay. No se entendió durante los últimos seis años lo que significa, y más de seis años, eh, lo que significa el conflicto de interés. Okay. Eh, en, en, en muchas materias, no solo en este asunto de, de la mala alimentación, eh, En vacunas también. En vacunas también. Este, se terminó de desmantelar lo que se había ya desmantelado de hace muchos años, que era Birmex. Productora, era. Birmex mandaba, era, era este, proveedor internacional de vacuna contra polio. Y sarampión. Sí. Ahorita batallamos para encontrar vacuna porque además hace unos años se le retiró la licencia o la, creo que sí es el nombre correcto, la licencia a Birmex uh -huh. para comercializar la vacuna triple viral y doble viral en México de el India Serum Institute uh -huh. y se le dio a un laboratorio privado. Que se inventó además este asunto de las licitaciones de máximos y mínimos. Sí. Este asunto en donde tú tienes un mínimo a cumplir y un máximo a cumplir. Sí. El máximo es el 100% de lo que estás pidiendo y el mínimo es el 70%. ¿Esto sabes a qué nos llevó? A tener coberturas del 70%. Claro. Porque con que cumplieran este mínimo, ya se les tenía que pagar y ya no tenían ellos la, ninguna obligación de traer más vacuna. Y entonces, si, si se requería más vacuna para cumplir el 100% de la cobertura, ¡híjole! Es que ya no hay. Ya no hay. Y entonces se cumplía con el contrato y no se tenían y no se tuvieron las, las coberturas en, en los últimos años, particularmente Sarampión, y por eso estamos viendo brote importante ya controlado, afortunadamente, en la, en la Ciudad de México. Entonces, me parece que el primer pendiente y el más importante que tiene esta secretaría es poner a la gente en el centro. Sí. No al indicador, no al negocio, sino a la gente. ¿Qué necesita hacer la secretaría para que la gente mantenga la salud que tiene o recupere la salud que perdió o tenga la salud que, con la que debió haber nacido, pero que no nació? tamiz auditivo eh, eh, neonatal tamiz eh, eh, ampliado neonatal, detección pero pero bien ¿no? bien este sí. porque, porque hacer tamizaje para diagnosticar y cuyo tratamiento otorgue el estado sea la bendición sí. pues, ¿de qué sirve tamizar? claro ¿no? Claro. si tamizas es porque tienes una solución que ofrecerle. Claro. ¿no? Claro. Y si no la buscas. Es un programa de tamizaje y tratamiento. Claro, si, no claro. de nada, si no de nada sirve. De claro. nada sirve. Esto que estás diciendo es una piedra de construcción de problemas básicos en México. ¿De, de qué sirve? Mira, uno de los primeros problemas a los que yo me he enfrentado es... ¿De qué servía que hubiera un medicamento en el mundo que podía salvar la vida de mis hijos si en México no lo querían traer? Bueno, la historia te la cuento en menos de medio minuto. Obligué al presidente Ernesto Sevilla a que trajera el medicamento. Lo obligué en la oficina de Los Pinos, le dije, usted es el burócrata número uno de México, traiga el medicamento para mis hijos porque es el derecho constitucional que les asiste. El diagnóstico al que fueron ellos determinados fue la enfermedad de Gaucher para la cual existe un tratamiento. Al otro día me habló Juan Ramón de la Fuente, que era el secretario de Salud, y me dijo, no sé qué hiciste, pero ya está el medicamento de tus hijos acá. Y le dije, no mames, hice lo que tenía que hacer, salvar la vida de mis hijos. Bueno, el tamizaje... A mejor la respuesta era, hice tu trabajo. Sí, ciertamente. Seguro lo entendió así. <risa> en, en, en, el caso, en el caso específico del de tamizaje, bueno, es una herramienta fundamental en el mundo, pero cuando reúne las condiciones de... Ya se, tamizó, ya se sabe que tiene ahora atiéndalo porque de qué sirve saber que tienes y que existe el medicamento si no lo vas a atender una de las enormes diferencias que he tenido yo con el consejo de salud general es bueno de qué sirve que la cofeprisa autorice el medicamento luego ustedes dan por hecho que es un buen medicamento pero luego sus notables que están ahí en el consejo de salud general que deciden quién quién entra a los cuadros básicos quién, eh, este, dicen sí Sí lo aceptamos, pero de, de, después te dice el ISTE o no, pero yo no, voté por, yo no voté a favor, ni yo no tengo que traer. Se tendría que legislar para que si la COFEPRIS lo autoriza, ya se chingó, hay que ponerlo a disposición de los mexicanos. Richard, en este momento yo conozco a más de 1,600 enfermos con padecimientos raros, más de 1,600, de muchos padecimientos para los que existe un medicamento. Hemos estado peleando, pero de manera casi, casi diaria, con, con temas que tienen que ver para estos enfermos y su solución a los problemas que los, que los están aquejando. Es complicadísimo. Hace tiempo una farmacéutica dijo, si usted tiene un paciente con estas características, nosotros podemos ayudarlo. Yo hablé y me comuniqué con el director de esa farmacéutica y dije, ¿cómo van a ayudar ustedes a esos pacientes con enfermedades raras? ¿Les van a dar el medicamento? Y dijo, no, les vamos a decir que ya existe para que peleen por él. Uno, qué poca madre, número uno. Número dos, ¿cómo crean ustedes una expectativa si el medicamento no está autorizado todavía en México? O sea, si el medicamento ya estuviera autorizado, pues estoy de acuerdo, pues que pelee la gente por sus enfermos, pero ni siquiera está autorizado y ustedes lo que están haciendo es ocupando a los enfermos para que hagan su trabajo, cabrones. Ese fue un tema que en verdad me preocupó. Afortunadamente, afortunadamente la gente reaccionó correctamente y entonces... Eh, pues muchos que estaban muy molestos porque acudieron a esa dirección que les dieron, pues lo que les dijeron fue, es que ya existe un medicamento, hay que traerlo a México. Uh -huh. Estoy hablando de hace 10 años. Me enojé mucho. La contradicción, o la paradoja que existe en este tema es, ya existe el medicamento, sí, pero en México no lo podemos dar. ¿Por qué? Es un derecho constitucional que asiste a los mexicanos. Eh, en el 2011, Richard, nosotros, y digo nosotros con un enorme consideración a los demás, nosotros, el proyecto Pide un Deseo, modificó por primera vez en 50 años fracciones del cuarto constitucional, 224 bis y 224 bis 1. Pusimos ahí gastos catastróficos, enfermedades raras, todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras. fabio beltrones en aquel tiempo, Osaro Borman y Antonio Zuna Millán hicieron el trabajo en México, pero déjame decirte que yo les traje 800 hojas de Europa para que hicieran el trabajo. y dije ya nada más tropicalícenlo para que se vea que es mexicano. Y se pudo hacer. Todo esto tiene que ver con el problema de todo el mundo, el problema de todos los seres humanos es la educación. En México tenemos un problema gravísimo de educación. Si nosotros atendiéramos el problema de la educación y entendiéramos a partir de ella la prevención, puta, este sería otro país. Prevenir, no lamentar. Lo que dice Gatel, lo que dice, ¿qué queremos? Esta expresión que ocupaste tú hace unos minutos. Evidentemente, si prevenimos, nos va a ser mucho más fácil trabajar todos estos temas. Pero si no tenemos prevención, pues ya estamos viendo lo que sucede. Ya estamos viendo lo que sucede con los diabéticos, ya estamos viendo lo que sucede con la gente de hipertensión, ya estamos viendo lo que sucede con todos los que tenemos problemas en México, adicionales al... Puto COVID. Ven. Hay un analista, David, sí. que eh, pues de nuevo, no sé si malintencionadamente o, o por qué, pero dice, ¿por qué eh, Hugo López Gatel culpa eh, de las defunciones a las enfermedades crónicas? Sí. Si comparado con otros países que tienen las mismas o similares prevalencias de tal y cual enfermedad, allá no ha habido tantas muertes, ¿no? Me parece que malintencionadamente, primero, porque el número de muertes en un país, sin compararlo con la propia, con el propio número de habitantes, es absurdo, ¿no? Este, decir que México tiene más muertes que Francia pues sí, tiene más población que Francia. Punto. Claro. Claro. Si tuviéramos menos muertes que Francia, seríamos el ejemplo universal de cómo controlar este asunto. Claro. Sí. Claro. Dos, la gran diferencia la acabas de decir tú: no solo es tener o no tener una, una enfermedad crónica, sí. es la educación para que. ¿Cuántas personas de esos otros países, Dinamarca si quieres, viven con la enfermedad, pero tienen una alimentación básica, suficiente, eh, eh, buena, sustentable, etcétera? Si necesitan un medicamento, lo tienen y lo usan, y no se lo toman con un uh, refresco de litro y medio. Sí. ¿sí? Comentaste hace rato, 300 litros eh, de, de, de refresco. Sí. Uno de los estados más pobres de este país consume en promedio, que es Chiapas, consume en promedio anualmente cada chiapaneco entre 600 y 800 litros anuales de refresco. Está subsidiado el impuesto. Ah. Sale más barato comprar refresco que tomar agua sí. por el subsidio. Sí, sí. Y esta empresa enorme, Roja con Blanco, paga menos de 50 centavos de dólar por galón de agua sí. que le chupa a Chiapas. Sí, porque ellos necesitan para su producción, el proceso necesitan muchísima agua. Así es. Pero nosotros nos compramos los anuncios de que todo lo reciclan y que son bien lindos y bien buena onda. Este, eh, eh, pero, pero no, es todo es a su conveniencia. El mismo refresco tiene cuatro veces menos azúcar en Chile que en México. Cuatro veces Menos. Ese, es un dato, ese es un dato que debería de conocer la gente. Yo no lo conocía, por supuesto, ese de cuatro veces menos azúcar. Es increíble. Mira, lo más increíble es que no podamos entender hasta este punto cómo intereses que son verdaderamente ingratos prevalecen por encima de la verdadera dimensión prioritaria de este país. Y lo prioritario en este país es... Lo, lo señalaste de manera puntual. La gente, la lo prioritario en este país son los que habitamos este maravilloso país. Y a la gente en este país, en muchas ocasiones, en muchas, la menosprecian, la subvalúan, la suponen. Eso, eso no debería de continuar siendo así. Mira, Richard, para que a mis hijos les dieran el medicamento que hoy tienen, ellos fueron el paciente 1 y 2 en México atendidos con un tratamiento para enfermedades raras. El 1 y el 2 hace 24 años. Bueno, hice lo que tenía que hacer. Como tú dijiste, quizá le debí de haber contestado al a secretario de salud, hice tu trabajo. Lo cierto es que necesitamos que muchos mexicanos, muchos hombres y mujeres mexicanos bien intencionados, Empujemos soluciones que sean verdaderamente aterrizables. Soluciones que sean, a la vista de todos, las necesarias. Porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Este país siempre, siempre se ha señalado que este país es más grande que todos sus problemas. Sin duda, este país es, es una maravilla. El problema es que la administración del mismo, en muchas ocasiones, ha dejado que desear muchísimo. Muchísimo. Yo esperaría que en estos, en estos tiempos, en los tiempos de esta llamada cuarta transformación, haya un verdadero compromiso por atender en esencia lo que inercialmente ha estado deteniendo procesos, lo que ha friccionado históricamente todas estas soluciones que, mira, yo estoy seguro que hay hombres inteligentes desde hace mucho tiempo que han propuesto cosas como las que tú estás señalando en este momento. Habrá que entender por qué no les hacen caso. Y no es, no es tan difícil entender por qué no les hacen caso. Va a afectar intereses que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con otros temas, y que son de la gente que siempre decide las cosas, no solo en México, sino a nivel mundial. Quiero eh, pasar de, esta, de este prolegómeno de problemas que a veces con solución no se ocupan de dárselas a otro tema, que para mí es muy importante porque la gente te conoce como un especialista en estos asuntos y cuando te vemos en las conferencias de la tarde reportando pues lo que ustedes tienen ya como información deb debidamente consensuada y certificada, pues vemos, a, vemos al funcionario, ve vemos al médico que atiende esta tarea que le asignó la Secretaría de Salud a través de eh, a través de la orden de Hugo Gatel o la sugerencia del mismo. Pero no, no vemos a… Yo sí puedo entender quién eres porque conozco tus raíces a tu padre. Pero los millones de personas que ven la televisión… Estaba viendo un dato in interesante. En las eh, conferencias que han tenido ustedes, ya no sé ni cuántas van, pero van muchas… Han tenido un universo de observar, los, los han observado más de 100 millones de personas. Y eso es contundente, más de 100 millones de personas. Es un chingo. Bueno, pero esa gente no te conoce. Conoce al médico, conoce al especialista, conoce al hombre que como funcionario de la Secretaría de Salud da la cara. Te voy a hacer algunas preguntas que no tienen que ver con eso, pero que seguramente nos van a regalar un poco de tu personalidad, porque tampoco podemos abonar este ejercicio a ya lo entendimos, y ya lo comprendimos y ya sabemos quién es. No, lo que vamos a saber es más o menos cómo piensas. El cuestionario que a continuación te voy a, te voy a preguntar es uno que desarrolló Marcel Proust y luego lo hizo una adecuación Bernard Pivot. Lo han utilizado en algunos programas de televisión, en algunas escuelas de actuación. Y empieza así. Richard, dime cuál es tu palabra favorita. Amor. Dime cuál es tu palabra menos favorita. Mentira. Dime qué es lo que más te causa placer. Mis hijos. Dime qué es lo que más te desagrada. La injusticia. ¿Cuál es el sonido que más placer te produce? El mar. ¿Cuál es el sonido que te irrita? <risa> el teléfono que no se contesta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mm. De estas hay muchas. Eh... Pendejo. Aparte de tu profesión, ¿qué otra te hubiera gustado ejercer? La aviación. ¿Qué otra profesión jamás hubieras querido ejercer? Híjole. No tengo una porque yo en la escuela de medicina dije jamás me voy a dedicar a la salud pública. <risa> Fue tan aburrida la clase de salud pública que dije, mi vida me voy a dedicar a eso. Y me hace tan feliz la salud pública Sí. que yo, eh, que yo creo que no hay ni profesión ni oficio que, que, sea, este, que sea malo. Ok. Pensando en que no se considera ni como oficio ni como profesión ninguna eh, eh, nada relacionado con la delincuencia, digamos. Eso. ¿no? Ser ladrón, ser narcotraficante, este. Claro, es otro tema. Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Bueno, a ver. Si el día que tú tengas que partir hacia otra dimensión, si pudieras regresar a este mismo plano, al planeta Tierra, reencarnando en un animal, ¿en qué animal reencarnarías? Perro. En perro. Richard, si el cielo existe... Y cuando tú te vayas, el generoso Todopoderoso te abre la puerta. ¿Qué te gustaría decirle? ¿O qué te gustaría más bien? Sí, ¿qué te gustaría decirle? Él te dice bienvenido. ¿Y a ti qué te gustaría decirle? Gracias, pero ¿por qué? <risa> Por qué Gracias. muchas cosas, David. Okay. Soy muy okay. feliz, soy un hombre muy feliz. Tengo dos hijos, mi esposa, pero es mi segunda esposa y mi primera esposa falleció de cáncer. Lo siento. Soy muy feliz sin ese fallecimiento yo no hubiera aprendido muchas cosas. Pero es algo que jamás va a dejar de doler. Por supuesto. Por supuesto. Um, Richard, sobre este cuestionario. Cuando tú eras niño veías las caricaturas. Uh -huh. ¿Cuál era tu caricatura preferida? La hormiga atómica. La hormiga atómica. Cuando pensaste en la hormiga atómica y moviste tus ojos a la derecha y con esa mueca en tu boca... Quiero que te quede siempre porque eres un hombre feliz realmente. Y cuando te acordaste de la hormiga atómica, te, te, te, te trajo a la mente un espacio muy importante de tu vida, un, una época importante de tu vida. La hormiga atómica, sin lugar a duda, es una caricatura que a ti te hizo muy feliz cuando eras niño. Y eso lo celebro. He terminado este pequeño cuestionario que nos va a hablar más de tu personalidad. Ahora, por último, quiero preguntarte, ¿qué no te, no te cuestioné? ¿Qué no te pregunté? ¿En qué no estuve atento eh, como pregunta a hacerte que tú quisieras externar a la, a la gente que te va a ver, que te va a escuchar? ¿Qué es lo que no te pregunté que te gustaría mucho que la gente conociera como tu respuesta? ¿Por qué estoy aquí? Contéstame, ¿por qué estás aquí? Porque yo no trabajo para el presidente de la República. Yo trabajo para que la gente tenga mejores oportunidades de conservar su salud. El presidente López Obrador es el tercer presidente para el que trabajo. Si la gente concibe como que mi patrón es el presidente de la república. Entonces, este, no, si yo trabajara para el presidente de la república, cuando salió el presidente Calderón yo me hubiera tenido que ir. <risa> Entiendo. Este, es, es, la salud pública no, no debe de entender colores. A veces los, los eh, entiende y ahorita eh, lo estamos viendo. Una crisis como esta saca lo mejor y lo peor de la gente. Sin duda. Y, y hay colores que, que están haciendo este, mal las cosas, hablando... De colores. Sí, es correcto. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo conocí a tu padre en una época diferente a esta, con problemas, como siempre. Afortunadamente siempre hay problemas porque entonces hay que resolverlos y ponerse en acción y hacer lo que se tenga que hacer. Evidentemente hay que estar todo el tiempo luchando por mejorar las condiciones en las que vivimos y en las que nos desarrollamos. Cuando conocí a tu papá, él era un, un engranaje muy importante del Seguro Popular. El Seguro Popular ya había sido, ya había tomado la decisión anteriormente de poner a los enfermos lisos o males en tratamiento. Eh, me acuerdo que yo tuve muchas, muchas, muchas, muchas reuniones con Salomón Chertorisky, que era en aquel tiempo el comisionado del Seguro Popular. Y yo le decía... Sí, los lisosomales tienen que estar en el Seguro Popular. Por esto, esto, esto argumentamos. Un chorro de cosas, lleve expertos, etcétera. Coincidió, nos, nosotros, Richard, mis hijos y un servidor, tenemos la derivación Askenazi. Tenemos en nuestra parte de ADN, una parte de ADN es Askenazi. Entonces, bueno, no, no sé si coincidió eh, el, el comisionado en aquel tiempo. Pues es un hombre con ADN judío y... Ya me acuerdo que me habló por teléfono y dice, ¿lo conseguiste, cabrón? Eh, pasado mañana dan la información acerca de, de que ya está autorizado eh, la, la terapia de reemplazo enzimático para los risosomales. La van a dar, el presidente eh, Calderón va a dar el anuncio en tu tierra, en el Estado de México. Yo soy peña, ya sabes de qué parte del Estado de México. bueno. Uh -huh. Eh, me acuerdo que cuando el presidente estaba dando el anuncio, eh, la señora Zavala me dijo, ¿lo está diciendo bien David? Y le dije, no no, no, no, son, no, no son lo que dice el presidente, pero ya lo dijo, eso está muy bien. Y entonces el presidente Calderón señaló, a partir de este momento todos los enfermos lisosomales, todos los enfermos lisosomales tienen tratamiento. Evidentemente no fue así, evidentemente algunos lisosomales ya tenían tratamiento, lo hicimos a que otros tuvieran tratamiento, pero me acuerdo que él dijo, a partir de este momento, pasaron ocho meses para que ese momento fuera real, porque había un problema en la documentación para que se les pudiera dar el tratamiento a los enfermos lesosomas. Lo resolvimos y ocho meses después se les dio a los enfermos lesosomas. Ocho meses después. Bueno, lo que conocí de tu papá cuando él estaba al frente como un engranaje muy importante de esto es lo importante de entender la misión en la vida. Tu papá tiene muy clara su misión en la vida. Tuvo muy clara siempre su misión en la vida. Eh, creo que la expresión que ocupé en algún momento y que te compartí a ti es, tu papá es el caballero de la salud. Es como el Quijote de la salud. Es, es, es un tipo bien intencionado, muy preparado y aparte de todo, muy cálido. Es, es, es un tipo que reúne condiciones que son necesarísimas en el ambiente de la salud en México. Tu papá te da un diagnóstico de manera correcta, de manera pausada y de manera que no te afecte. Y yo señalo mucho que el diagnóstico te mata, más la, te, te mata más que la enfermedad, porque hay médicos que te dan los diagnósticos así como, pues lo siento mucho, pero se va a morir. Dices, ay, güey, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando conozco a tu padre, le digo, Gabriel, necesitamos hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y me acuerdo que me dice, no, David, no me tienes que decir qué tengo que hacer yo acá en el instituto. Mejor dime qué haces tú y yo pienso cómo lo podemos amalgamar con lo que hago, hago en el instituto. Ah, pues yo hago esto, esto, esto. Y pues tú, pues ponle la parte que te corresponda. Sí, David. A partir de ese día, nunca dejó. Bueno, primero, al término de esa primera reunión me dijo, estoy siempre atento a los temas que me quieras contar, que me quieras comentar. Contestaré cada llamada que me hagas de manera inmediata. Si no te la puedo contestar tan inmediatamente será porque estoy en un tema que tiene que ver con el propio trabajo. Siempre contestó, siempre fue atento. Personalmente personalmente le pedí apoyo de manera personal para treinta y tantos pacientes a los que les salvamos la vida. Y atendió en esos temas que tienen que ver con los enfermos de padecimientos raros Espacios de tiempo que lograron salvar vidas de cientos de mexicanos, cientos de mexicanos. Yo no sé cuántos ya llevaba antes salvados, pero en mi tiempo con él salvó a cientos de mexicanos de manera coludida con nosotros y a treinta y tantos de manera específica. Dijo, me encargo, David. Y se encargó. Por eso, cuando yo tuve el gusto de conocerte en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Salud, de veras que no sabía que eras el hijo de Gabriel. Hasta que alguien me dice, él es Ricardo Cortés. Está muy bien. Es el hijo del doctor Gabriel Cortés Gallo. ¡Ah, cabrón! Ya eso es otra cosa. Porque si eres hijo de ese señor, tengo la garantía de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Evidentemente, porque creo que te lo comenté en alguna llamada telefónica, tu padre te heredó dos cosas. El honor, el respeto y el gusto por tus raíces. Y dos alas maravillosas, cabrón, con las que puedes volar. Eso te le dio tu padre. ¿Y lo hizo? Perfecto. Tú eres un hombre que trabaja por México, a favor de México y de la gente que más lo necesita. Y eso es evidentemente lo que más importa en un país tan agraviado por tantos temas que no tienen que ver con su gente, sino con quien administra este país a lo largo de los últimos 30 años. Yo te quiero agradecer tres cosas. Primero, por supuesto, tú terminarás esta entrevista, pero yo te quiero agradecer tu tiempo. Dos, tu amabilidad. Y tres, que seas durante toda esta hora con dos minutos tan amable de escuchar la argumentación que yo me permití exponerte. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias porque sé que eres... De, de los 100, dice una estadística que es muy importante a nivel mundial y está en el internet, 136 millones de habitantes en México en este momento, 136, y tú eres uno de esos 136 millones que haces un trabajo que tiene que ver con velar por 136 millones, te agradezco mucho. Al contrario David, de verdad muchas gracias a, a ti por tus palabras, Personalmente, este, pero sobre todo por, por seguir empujando eh, para esto que tanto le hace falta a, a nuestro país, que son verdaderas este, políticas de Estado. Porque las políticas administrativas se van con las administraciones, pero las políticas de Estado no. Y eso es lo que yo quiero hacer aquí. este, Realmente cambiar lo que se tenga que cambiar. Porque ya lo dijo Einstein, la mente del siglo pasado. Si esperas resultados diferentes haciendo lo mismo, estás loco. Entonces, para tener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Hay que honrar lo que se ha hecho durante muchos eh, eh, años, lo que se hizo bien, eh, pero sobre todo hay que cambiar lo que no se ha hecho bien. Y eso es lo que me, me mueve a seguir aquí. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti. Un, un abrazo para tu familia, tu esposa, tus hijos. Un recuerdo para la dama que tuvo que partir. Pero sobre todo, te pido de la manera más atenta que extiendas este saludo a, a todo el universo de tus seres esenciales, de los que son la célula de toda tu vida. A todos ellos, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a todos, a tus amigos. Y yo te digo algo que, que aprendí porque un querido amigo senador español me dijo un día, ese senador lo trajimos para que ilustrara a los senadores mexicanos para cambiar las fracciones en el cuarto constitucional. Un tipazo, como tu padre, como tú, me dijo lo que yo te voy a compartir ahora mismo. Ricardo, tú y tu padre son merecedores de la siguiente expresión. Para un corazón valiente, no hay tarea imposible. Que Dios te bendiga y te dé las fuerzas para continuar con el esfuerzo. Que tengas la oportunidad no solo de continuar, sino de aportar lo mejor que tienes y eso que tienes que es lo mejor es tu energía, tu prestancia, tu participación siempre honesta, siempre clara a favor de las mejores causas en México. Muchacho, muchas gracias por todo tu tiempo y por tu amabilidad. A tu padre lo voy a ver el próximo viernes y le voy a decir, estuve con tu pupilo que era tu estorbante desde los seis años. Así es. Así pues es. Muchas gracias, David. A ti, Richard. Si para ti no es ninguna molestia, en diez segundos corto la comunicación. ¿Está bien? Super. Gracias, mijo Un abrazo y un saludo en verdad afectuoso para Hugo lópez Gatel Y como decía, en una parte, uno de los autores más importantes de todos los siglos, Miguel de Cervantes Saavedra en su obra El Quijote de la Mancha <coughs> Sancho, dejad que sigan hablando dejad que sigan hablando que aún asolean las bardas están pardeando dejad que sigan hablando gracias mi hijo, muchas gracias, muchas gracias. a ti, ti mi